tenemos concurso de decoración de huevo de pascua uh, por la uh, iglesia central mm. eh, un huevo oh, si está uh, albergado por gallina uh, a su tiempo sale uh, un pollito no mm. y Pascua significa uh, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y una festividad espiritual que celebra la uh, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Iglesia Central Magmí eh, hace un concurso de decoración de eh, huevo de Pascua. Uh, por la cultura cristiana, también de repente de católica antiguamente, y viene Pascua y preparaba uh, huevo uh, cocido y decoraba eh, alguna decoración bonita, algún diseño significativo que representa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comparte con congregación, con hermanos en Cristo, también con vecinos evangelizando. Eh, en eh, continente de América uh, Latinoamérica no no, hay esa, uh, no es común esa eh, cultura pero uh, a través de esa oportunidad uh, nosotros preparemos entre familia puede compartir <risas> seremos y pioneros <risas> eh, eso o oh, Prepare, eh, primero hay que eh, cocer huevo, ¿sí? bien cocido, ¿eh? y puede decorar, puede pintar, puede escribir, puede poner algún diseño. Según su creatividad, sería bueno también ese, ese significado oh, espiritual de resurrección del Señor. Con una canasta puede decorar bonito. Y hace, eh, firma eh, firma un video. No todo será muy largo, pero no necesita. Pero hay que hacer una redacción, de repente dos minutos, tres minutos, una uh, su proceso que prepara. Eso no presenta esa obra física, eh. por eso uh, su proceso que uh, decora. Uh, después, y, y obra acabada sí y también una foto, un video y una foto que ha cumplido todo acabada, obra acabada, decoración de huevo de Pascua. Eso presenta a la iglesia central, uh, allí verá, y tendrá algún premio. <risa> Por eso muy importante no muestra obra uh, física por eso importante firmar porque no firma bien no se ve irá bien me entiende haciendo algo bonito pero no firma moviendo así así <risa> no bonito me entiende por eso muy importante firmar y tomar foto pero no ponga allí algún brillo o no, no ponga otra otro efecto, ¿eh? Solamente foto y video, ¿sí? Pero firme bonito, ¿sí? Que pueda ver, ha preparado así, ¿no? Eso es importante. Después les enviaré un correo electrónico que puede enviar ese video y foto. Y hasta, yo anuncié mal, pero recuerde bien, por favor, hasta sábado 9 de abril. Hasta sábado 9 de abril. Yo anuncié mal anteriormente. Hasta 9 de abril, sí. Eh. Por eso primeramente debe tener alguna idea cómo decorar, ¿no? Prepare su material. Después, sí, prepare, firmando. ¿Sí? <risa>